Buenos días, finalmente tenemos un texto largo, muy largo, el texto mismo me ocupa una página, es precioso, es una parábola muy, muy curiosa, es la parábola que marca todas las otras, aquí se define todo, y esta parábola la tienen los tres sinópticos. La llaman parábola del sembrador. No, no refleja el contenido de la parábola. Se podría, se podría designar de otra manera. Palabra de los terrenos. O de los seis terrenos. Porque hay seis opciones. Tres negativas y tres positivas. Bien, empieza. Con el, el sembrador que va sembrando, echa la semilla, y una parte de la semilla ha, que, ha caído en el margen del camino. Este camino es el camino normal, enseguida buscaríamos un camino y podríamos salir al siguiente, pero nos falta algo más. Este camino es el camino de Jesús. Y si dice que ha caído en el margen del camino, quiere decir que ha caído en alguien que está en el margen de Jesús, que no tiene ningún interés. Cambia completamente el sentido de la, de, de la parábola. El cual se veza, ¿eh? utiliza al principio, Jesús salió. Pues bien, le han puesto algo para decir dónde sale. Salió de la casa comunidad. Pero si buscáis, no encontraréis ninguna casa comunidad a la que se hace referencia. ¿Qué quiere decir Jesús salió? Salió a sembrar, pero salió. Es éxodo. Es un verbo que continuamente tiene este sentido pregnante de éxodo. Y aquí aparecen tres cosas. ¿Sabe? Y hay tres cosas. El mar, la tierra, la tierra buena, y la barca. Bueno, el orden es, es, es distinto. El mar, la barca, la tierra buena. Estos son los tres componentes de toda la parábola. El mar. El mar es negativo siempre. ¿Eh? En la parábola dice que Jesús, al ver una, unas multitudes muy numerosas, se ve forzado a subir a la barca y sentarse en ella, para que no se, echen, no se le echen encima. Y mientras toda la multitud permanece en pie en la playa. La composición del lugar es preciosa. Y empieza la parábola. De momento tenemos ya la barca y el mar. Ahora viene la parte más importante, que es la semilla, la tierra buena que recibirá la semilla, o la tierra que no está preparada, que no la recibirá. Hay tres opciones. Tres son negativas. Y en las tres opciones negativas, la semilla no produce fruto. Las tres positivas casi no se notan. La tierra produce 30, 60, 100. Son tres opciones, ¿veis? Pero vos pones los tres en el mismo nivel, aquí no cuentan los números. Ay, ay, ay, si hubiéramos aprendido esto. En la iglesia está llena de números. El espíritu no tiene números. 30 60 100 es lo mismo. Aquí lo que interesa es que se produzca fruto. Y que el fruto sea siempre para los demás. No tiene ninguna importancia que uno haya producido 100 y otro haya producido solo. El solo lo pongo yo aquí y ahora lo quiero retirar. ¿eh? Que haya producido 30. Depende de la capacidad de cada uno. Pero es el máximo de su capacidad. En el máximo de su capacidad están los tres en el mismo nivel. Y... La palabra termina también de una manera también muy curiosa. El que tenga oídos, que oiga. Esta es la fórmula que utiliza Mateos, Mateo. Pero en este caso ha añadido el que tenga oídos para oír, que oiga. Esta es la forma que tiene Marcos. Marcos siempre la pone de esta manera. Y aquí Mateo, que sigue a Marcos, pues ha preferido poner el para oír. Es que si no queda muy, muy en el aire, ¿no? El que tenga oídos. Aquí no se trata de los oídos físicos, ¿no? Oídos para oír, para escuchar, para hacer, hacer atención. Es una llamada a la necesidad de atender para captar el alcance de una enseñanza en imágenes el que tenga oídos para oír, para captar, que oiga. De nuevo, tenemos un pequeño detalle que nos puede ayudar a penetrar en el pasaje. Según el texto usual, el texto alejandrino, que es el que comúnmente tienen todos los biblistas y que traducen, Sería Jesús quien había dado las, las explicaciones que vienen a continuación. Por esta razón, les hablo en parábolas. O sea, utiliza este verbo así, en presente, les hablo en parábolas. Según el codice, en cambio, se trata de una glosa del redactor. Por esta razón, les habla él en parábolas. No sería, por tanto, Jesús quien habría aplicado al pueblo de Israel estas durísimas palabras de Isaías, cuando dice ve y di al pueblo este, por más que oigáis no comprenderéis, etcétera, etcétera. No sería Jesús. Es el redactor quien nos ha dicho que, él, que es él quien el responsable. ...de referirlo a los judíos actualmente. Y más adelante Jesús retoma el hilo de la enseñanza... ...que iba impartiendo a los doce. Ahora pasa a dirigirse a los doce. Dichosos sois pues vosotros. O dichosos son pues vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Son, son dichosos en tanto en cuanto ven y oyen. Todo, esto está al alcance de, de todos nosotros, ser dichoso. Gracias.